Un poco tarde, pero ya estamos nuevamente eh, transmitiendo nuestra, la parte de la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato que hacemos pública y eh, el día de hoy va a estar muy interesante para todos los que nos siguen porque eh, tal vez si la ponen, ponen atención eh, no van a permitir abusos de la autoridad, eh, sobre todo cuando eh, intenten pagar su impuesto predial. Hoy se va a hablar sobre el tema del impuesto predial y vamos a hacer observaciones de lo que debería hacer la autoridad y lo que en realidad hace para que sepan y los que quieran eh, ejerzan sus derechos para eh, este, oponerse. A situaciones arbitrarias. Así que para eso le voy a dar la palabra primero a Carlos Arce y después a los demás compañeros. Adelante, Carlos, si nos quieres eh, ilustrar. Sí, gracias. Este, muy buenos días a todos. Me voy a permitir eh, compartir pantalla. No sé si ya ahí se está viendo, ¿me, sí, ¿me sí, sí está viendo, sí. Adelante. Sí. Correcto, nada más déjame ver. Te falta, te falta ponerle ahí este. ¿Listo? ¿Listo? Ahí está, ya, ya está, impuesto predial dice. Bueno, muchas gracias a todos. Es una rapidísima presentación para contextualizar. Hoy vamos a hablar sobre el impuesto predial. Eh, en este caso, el impuesto predial que nos interesa a nosotros, que es el de Guanajuato. Eh, primeramente, eh, vale la pena eh, comentarles a ustedes que todo esto deviene del artículo 31 de la Constitución, que en su fracción cuarta dice que son obligaciones de los mexicanos cuatro contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los municipios, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Este asuntito de proporcional y equitativo es muy, muy, muy importante, sobre todo porque eso significa que de acuerdo a la Constitución, las eh, contribuciones tienen que tener este contenido, de que sean proporcionales y que sean equitativas. Eh, la, la siguiente. Eh, pasando. La siguiente. Eh, el impuesto predial es el principal impuesto que se paga a nivel local. El más importante de todos los impuestos a nivel local, o sea, en el municipio, es el impuesto predial. Es un impuesto real, es sobre un inmueble, terreno o terreno más construcción. Como todos los impuestos, lo que busca es un signo de riqueza. Ver algún signo de riqueza, por ejemplo, comprar un carro es un signo de riqueza. Eh, lógicamente, tener un in inmueble, po poseer un inmueble, una casa, un terreno es un signo de riqueza. Y como impuesto, se busca esos signos de riqueza para extraer de ahí una pequeña parte para contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. Es un impuesto, y esto es muy importante, ad valorem, o sea, la base gravable del impuesto, que es uno de los elementos del impuesto, la base gravable, o sea, sobre lo que se va a tasar el, el, la cantidad del impuesto, es el valor del inmueble. Esto es importantísimo que lo sepamos. El impuesto predial está basado en el valor del inmueble. Al ser uno de los elementos fundamentales del impuesto, el valor del inmueble, está sujeto a una evaluación que debe de ser real y que debe de satisfacer una serie de formalidades. ¿Cuáles son las formalidades de la evaluación? Primero, se tiene que expedir una orden de evaluación. Luego tiene que venir una visita real al predio con esa orden de evaluación. Mire, señor, señora, aquí vengo a visitarlos de parte del municipio porque tengo esta orden de evaluación y vengo a visitar el predio para constatar de que no haya habido este, construcciones que impacten en, en, en, en, en el valor del predio este, o bien hacerles una nueva evaluación, porque ya pasaron dos años y venimos a hacerles una nueva evaluación y este y, y con ello eh, se hace pues todo el trabajo de evaluación por parte de los peritos del municipio del municipio. Luego ellos se van y tienen que no, notificarles la propuesta del avalúo o sea decirle señor de la visita a la que fuimos a su domicilio de su casa en tal lado, tenemos esta propuesta de avalúo. Antes costaba tanto su casa y ahora cuesta tanto, por lo tanto, le va a subir el impuesto predial. Y en ese caso hay la posibilidad de inconformidad. Pueden decir, oiga, no, me la evaluaron muy cara. Yo no creo que no esté bien. Yo creo que no este, tomaron en cuenta una serie de condiciones. No hubo rebajas por esto, etcétera, etcétera. Se puede inconformar la ciudadanía. Y este si se modifica, bueno, pues hay modificación y si no, si queda este conforme, pues se asienta el nuevo valor fiscal, lo cual hará que ya tenga una nueva base grabable y por lo tanto habrá que pagar más de impuesto predial. Cuando se fija ese valor, ese valor se fija, tiene una vigencia de dos años y su modificación, atención, requiere de un nuevo avalúo. Tengan muy en cuenta, la base de todo esto es el avalúo. No se puede aumentar el valor del inmueble sin una evaluación legal que cumpla con los requisitos anteriores. Artículo 168 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. No se puede aumentar el valor de un inmueble, o sea, la base gravable sin una evaluación legal que cumpla los requisitos anteriores. Por lo tanto, atención, es una deshonestidad de parte del gobierno que lo haga, utilizar avalúos de gabinete, o sea, que no vayan a su casa a evaluar, para aumentar el impuesto y con ello la recaudación. Esto es muy importante que lo sepan. Y hay muchos problemas en Guanajuato. Nada más hago la referencia. En 2019 hay un dato en Zona Franca, en una entrevista a Antonio Fonseca, que entiendo era el tesorero, en el sentido de que la cartera vencida del impuesto predial era 110 millones de pesos. ¿Cuánto? cuando más o menos el estimado total de recaudación es de 70 millones? O sea, se recaudan 70 millones y no les han pagado 110 millones en 2019. Habría que ver el dato, pero creo que andan alrededor de esas de esas sumas. No creo que hayan podido cobrar esta esta cartera vencida tan abultada. Y pues ya platicaremos de todos estos asuntos. Memo, esto es lo que tenía que comentar. Sí, muchas gracias, Carlos, por esta introducción. Y para los que nos siguen, les recuerdo que esta eh, sesión está siendo grabada y será mantenida en la página del Observatorio Ciudadano en su versión de Facebook y también del Observatorio Ciudadano YouTube. Ahí estará grabado esto por si quieren después revisarlo para ver los pasos que tiene que dar la autoridad para que su... Eh, desempeño como autoridad sea pegado a derecho y no les cause ninguna lesión y si en caso de que se las eh, cause bueno pues puedan ustedes oponer los recursos eh, que tiene previsto la ley. Por lo pronto le voy a vamos a dar la palabra a Javier eh, Esparza, Javier Francisco Esparza Contreras, eh, quienes eh, junto con Lolita y Carla hicieron eh, una preparación eh, para introducirnos eh, más profundamente en este tema, desde otro punto de vista que no es eh, este de el que tenemos los ciudadanos y la autoridad. Adelante Javier, no sé si no, abras tu micrófono primero para poder este, escucharte, y si no este sí ya Javier va a hablar adelante Javier bueno perdón perdón pero este muy buenos eh, buenos días a todos y a los que están este, siguiendo esta transmisión bueno el tema eh, aparte de ser un tema jurídico un tema enfocado a la parte del derecho tributario y, eh, y obviamente a los ingresos. O sea, no podemos entender el problema general si no lo vemos dentro de un marco de finanzas públicas, dentro de un marco que actualmente, eh, supongo yo, alineado con la política eh, de presupuesto de 2022, deben estar trabajando, eh, supongo, para la presentación, de la propuesta de 2022 para los ingresos del municipio, en donde vendría, obviamente, eh, la expectativa eh, señalada única y exclusivamente en los medios de comunicación, lo cual significa que tiene un valor eh, probablemente probatorio o probablemente hipotético, pero bueno es una investigación periodística con derecho a la información. Bueno, lo, el, el predial, como tal, eh, de alguna manera, pues, este, eh, para existir un incremento, existe un procedimiento, ¿no? Hay una normatividad, eh, hay una ley orgánica, hay facultades que tiene el tesorero, tanto en materia este, tributaria, como no tributaria, y en el caso de la facultad, pues específicamente iría a la parte del de, de catastro, que digamos que el catastro, de alguna manera, ubicando el planteamiento de quién cobra, a ver, a lo mejor voy muy rápido, pero bueno, el, el, el, el predial como tal, efectivamente, es el recurso eh, más importante de los ingresos, eh, obviamente después eh, las momias, pero no son los ingresos fundamentales del presupuesto de los 600 y pico millones, ¿no? Sino simplemente faltaría las aportaciones, las transferencias y eh, del gobierno federal que forman un paquete muy alto de los 600 diferencial, ¿no? Bueno, aquí Javier, obviamente... Perdón. Se... Javier, Javier, perdón. Sí. Perdón que te interrumpa, no, el, el impuesto predial es el, el primero, el primero que es, eh, que, el, que es el primer eh, recaudación antes que las momias. O sea, aquí en el municipio de Guanajuato es el primero, no es, eh, dijiste después de, de las momias, no, el primero es el impuesto predial es el que mayor ingreso entra a las arcas del municipio y después, en el caso de Guanajuato Capital, que es lo que estamos nosotros ahorita analizando, sería el segundo. Nada más, este, yo creo que te confundiste ahí. No, no, significa el 11.28 del total de los ingresos totales, pero sí quería reflexionar sobre que la composición eh, de los ingresos, productos y aprovechamientos y efectivamente, pues, es el, es el, el órgano es la parte recaudatoria más importante, pero a lo que me refería que lo más importante de toda la recaudación son las aportaciones y las transferencias que hace el gobierno federal. Es decir, eh, la base grabable sería obviamente el catastro, que viene siendo la base de datos con la cual eh, se efectúa el procedimiento de cobro y o cobranza para el ejercicio fiscal correspondiente, ¿no? Y obviamente el planteamiento explicativo que originalmente, eh, Planteaba Carlos Arce, pues es básicamente cuando hay un procedimiento de que la actualización de los valores eh, tiene que llevar un procedimiento en base a los avalúos, ¿no? Ahí tenemos un notario que prácticamente, pues el avalúo es eh, un esquema fundamental, ¿no? Más sin embargo, entre, hablando del 2020, ¿sí? 2021 pues efectivamente se, se, se efectuaron programas específicos de actualización de, lo, de los datos, de los valores. Y obviamente el predial, pues sabemos que tiene dos formas de pago, ¿no? Una que es el metro cuadrado correspondiente al terreno y los metros cuadrados correspondientes a la construcción. Eso eh, clasificando el predio específico de acuerdo, obviamente, a la categorización que se maneja en la tabla específicamente de la ley de ingresos que bueno, que les puedo proyectar algo, a ver si tengo opción para, porque a lo mejor puede ser más ilustrativo Yo creo que si no, siempre empleas un lenguaje menos técnico, nos entiende mejor toda nuestra audiencia Javier. Sí, lo porque que pasa estás... es que quise, quise comulgar con un lenguaje jurídico con el que se inició ese fue, sí, digamos la, la razón de continuidad, pero bueno este no sé si se alcanza a ver la, la proyección. Sí, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se, se ve bien. Ingresos tributarios, impuesto predial, dice. La no, ingresos tributarios. transparencia. Ingresos tributarios, impuestos, productos de aprovechamientos. Sí. Parte de los impuestos. Y el número uno, pues efectivamente, pues que es el predial, ¿no? Ok, pero bueno. Ahora vamos a, a, a explicar un poquito, de una manera didáctica, este, los enfoques económicos, de legal, eh, la parte de ejecución fiscal, las funciones de la tesorería, etcétera, ¿no? Bueno, me voy para atrás uno. aquí de los ingresos totales del municipio, eh, 2021-2031, estamos hablando que 2021... 872.40 millones de pesos para el, eh, lo que sería únicamente la coyuntura del siguiente año, 2022, 891.10 millones, ¿no? De estos 872.40 millones, el predial a nivel de recaudación constituye el primero, obviamente las momias el segundo, pero antes de eso, dentro del gran paquete, porque si estamos hablando de setenta y tantos millones de, de predial, más eh, lo de las momias estimado, pues nos quedan como 500 millones, ¿no? ¿De dónde vienen? Pues obviamente transferencias y aportaciones. Ok, aquí vemos que de acuerdo a la ley de ingresos del municipio de Guanajuato para 2021, de, de, de acuerdo al monto total que se está viendo, y de acuerdo al ejercicio fiscal de 2021 el predial significa esto, aquí está el monto, estamos hablando de 72 millones, ¿No? 023 estimación, y tenemos este lo correspondiente al total de los ingresos, de los impuestos, y de los impuestos, pues significa la recaudación más importante, ¿No? Ahora, el predial, nos vamos a lo más sencillito, sin tanto rollo teórico ni nada. Carlos había explicado que efectivamente se paga por el terreno y se paga por los metros de construcción. Y aquí nos dice la clasificación, obviamente, de los inmuebles, ¿no? Aquí hablamos de con edificación, sin modificación, los rústicos. Aquí pues va a haber una indefinición jurídica que tendrían que resolver en esta plática o dar lluvia de ideas, en el sentido en donde están los límites entre lo urbano, lo suburbano, y lo rústico. Porque eh, en el momento del pago del impuesto, eh, pues de alguna manera entendemos que hay una oligarquía local, y que efectivamente el, el crecimiento de la ciudad está yendo a donde anteriormente eran áreas rústicas. Y eso significa que eh, que hay una indefinición entre lo rústico, lo semiurbano, para la tipificación del metro cuadrado y el valor unitario del metro. No, luego, esto, pues, este, revisen de favor, quien quiera profundizar en el tema, eh, lo correspondiente a la ley de ingresos al 30 de diciembre de 2020, y nos habla de los valores unitarios por terreno y la parte de construcción. Aquí vamos a dar un ejemplo. El metro cuadrado en la zona del centro histórico superior va en un rango de 12.476 pesos por metro hasta el máximo 17.823. ¿De qué depende el máximo y el mínimo? Que ahí va la parte legal de discrecionalidad facultades del director de Catastro, facultades del tesorero, en cuanto a esquemas de que no puedes negociar, la ley no se negocia, aunque bueno, ya eh, aquellos que litigan en los tribunales, pues, pues, pueden negociar, ¿no? O no negociar, ok. Entonces, está la clasificación. Pero, no, oye, Javier, esto no es un ejemplo, esto está publicado en el periódico oficial, y eso dice los valores mínimos y los máximos en qué zonas, no es un ejemplo ese es el rango en donde se va a fijar y el asunto de la autoridad no es así tan discrecional de que porque amaneció de buen humor o de mal humor, sino porque tiene, él tiene que funda, fundar y motivar su resolución lo que diga lo tiene que fundamentar y motivar quien sea claro. claro, sí gracias por tu observación sí. de de hecho, eh, estaba poniendo el valor mínimo y el valor máximo, porque para entender si pagas lo mínimo o pagas lo máximo, pues hay que clasificar el inmueble, ¿no? Y en el momento en que llega una propuesta emitida en gabinete, generada por la base de datos de emisión de los estados de cuenta a pagar, pues efectivamente va a venir el máximo. Y obviamente como ciudadano, tú tienes el derecho de inconformarte, ¿no? Vamos a suponer cómo te inconformas, pues efectivamente tienes que hacer una evaluación eh, de la calidad de la construcción, la antigüedad de la construcción, el costo del metro cuadrado, etcétera. Aquí yo iría eh, a fondo y Guillermo, tú que eres ab este abogado, nos puedes ilustrar eh, qué significaría que el, que el ciudadano tiene la facultad de autodeterminación y autodeterminación implica que ante una propuesta de la autoridad en términos de un incremento del valor unitario o del valor catastral final, pues bueno, este, es una propuesta que tiene que tener un procedimiento administrativo mediante el cual la parte de la notificación, como se señalaba, es un procedimiento muy importante aparte de la notificación, si no estás de acuerdo, pues tienes que generar una propuesta de autodeterminación. Autodeterminación es un concepto fundamental, porque el contribuyente, ahora vamos a explicar cómo operaría, independientemente de la cuestión legal, política, interpretativa, en la práctica, una tesorería. Es decir, en la práctica, el usuario, en términos de negociación, o en términos de inconformidad, va a ser una primera instancia con asistencia al contribuyente. La asistencia al contribuyente, de hecho, genera una liquidación, debe de consultar la base de datos del, del, del incremento y canalizar a Catastro para la valoración. ¿no? Bueno, esos son los valores de acuerdo a un documento oficial, a un periódico oficial, en donde viene publicada la ley de ingresos. Javier, Más, sí. es la ley de ingresos, ¿verdad? Es la ley de ingresos. Sí, claro. extraje únicamente el capítulo segundo, que corresponde a la parte del predial, pero eh, no lo iba a explicar a fondo, sino que la, las personas que lo observen se den cuenta de todas las tablas eh, del cálculo específico del, del predial, ¿no? Sigue, ¿no? Ahora, en cuanto a la ley de hacienda este, de los municipios del estado de Guanajuato, el artículo 79, complementando la parte de la notificación, pues está el procedimiento de notificación, ¿sí? Y obviamente, eh, pues si no te encuentran, pues de alguna manera hacen los edictos y las publicaciones correspondientes, ¿no? Luego también... Aquí nos dice que la tesorería o el artículo 166 nos habla de obviamente del impuesto y eh, en el 166 fracción una, el valor manifestado de sus inmuebles, terminación de construcciones, es decir, cuando hay un incremento del predial corresponde a un proceso de mejoras, mejoras implica que, o construirse una construcción mayor. Esto va ligado a una evaluación catastral. Okay. También la división fusión o cualquier modificación que altere el valor fiscal de los inmuebles o del empadronamiento, que es el empadronamiento, es el censo, es la base de datos, es el número de cuenta. Estas manifestaciones y también el 176 en cuanto a avalúo Aquí nos dice que, obviamente, con peritos, que hay que hacer el procedimiento, que hay que ir a visitar, y comulgo categóricamente de que no puedes hacer avalúos eh, de gabinete con el objeto de generar un rezago administrativo o generar una política tributaria de incremento de los ingresos. Luego, aquí está la parte del avalúo, la parte de cuánto se paga por el avalúo, siempre y cuando el avalúo sea solicitado. En este caso, como dirían en la tesorería, con el eh, acreditador de la cuenta predial. no Luego también en la ley orgánica eh, municipal, eh, yo me iba eh, y no era hipotético eh, y no quería correr y acelerarme, sino simplemente ir a la parte de la tesorería. En cuanto a la base catastral que controla el predial, Dentro del artículo 130 de la Ley Orgánica Municipal se habla, fracción séptima, del tesorero, proponer al ayuntamiento las medidas o disposiciones para incrementar los recursos económicos de la Hacienda Pública Municipal. El décimo, registro, catálogo, inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad municipal, que esto viene siendo como el INDAVIN a nivel federal formar y actualizar el catastro municipal, proponer al ayuntamiento cuotas, tarifas, obviamente relacionadas con los valores unitarios del suelo, y obviamente de las construcciones. Yo recuerdo por ahí haber comenté, eh, este, visto comentarios en el ejercicio este, eh, fiscal anterior, eh, que no habían incrementado el, el, el predial, más sin embargo, lo que incrementaron fueron los, los valores catastrales, ¿no? Con esto, bueno, a ver, eh, no se trata eh, eh, de definir todo lo que es el catástrofe, porque toda la gente lo sabe, no se trata de definir eh, lo que es el, el, el, el predial, etcétera, sino simplemente si el planteamiento original para llevar a cabo esta reunión de nosotros era ver los mecanismos de defensa en cuanto a un incremento del predial que no cumpla con estas disposiciones de, de carácter este, eh, normativa legal, pues evidentemente que el municipio está cayendo en una falta. no, En lugar de estar eh, eh, tratando eh, de incrementar la parte del ingreso, eh, digamos, predial, aquí lo que debe hacer es una reestructuración en términos eh, de un área o un centro que cubra o recaude aquello que no se ha recaudado es decir, un área de revisión de adeudos anteriores, una, un área de omisos, un área de recuperación de créditos, un nuevo vuelo aéreo para actualización del catastro. El catastro desde el año 2012, al igual que el programa de ordenamiento territorial vigente, que sería el, progr el, el, el programa del Centro de Estudios de la Ciudad de, de la UNAM, pues igual el Catastro, su última actualización fue, fue en ese año. ¿Y cómo se actualiza el Catastro? Bueno, pues el Catastro se actualiza con un censo, y ese censo se actualiza con una base de datos, y esa base de datos va ligado a un sistema de información geográfica, en donde eh, debe estar ubicado tu predio, y esa eh, falta de actualización y modernización eh, pues evidentemente que está mermando los esquemas de recaudación entonces bueno, este, aquí el planteamiento es eh, dado que el programa hablaría de cómo defendernos, ese fue el, el título eh, ¿Cómo la ven ustedes desde el punto de vista jurídico? Mi estimado no, Guillermo yo, yo, yo, Sí Javier, el papel del observatorio es simplemente decir que tiene que hacer la autoridad, fundado y motivado en la ley. Y por lo tanto, todo lo que no esté ahí le corresponde al ciudadano. El ciudadano puede hacer todo lo que no esté prohibido o ordenado en la ley. La autoridad solo lo que esté en la ley. Y Ese es el papel del observatorio. ¿Para qué nos metemos en cuestiones si está bien administrado o está mal? Simplemente, por ejemplo. Acabas de mencionar las atribuciones del tesorero, pero no son las que dice proponer medidas administrativas. Sí, pero no son las que se le peguen la gana, son las que estén fundadas y motivadas en la ley. Si no están en la ley, no puede, aunque sean muy bonitas. Entonces yo creo que lo que le importa a nuestros seguidores del observatorio es qué cosas sí tiene que hacer la autoridad y ver si las hace como la estamos anunciando. Si no, pues el, el ciudadano tendrá que ejercer sus derechos, si los quiere. Claro, claro, sí, bueno, aquí lo que se explicó es el marco jurídico, mediante el cual, eh, mediante instrumentos del derecho financiero, eh, se, se elabora el presupuesto en base a una expectativa de recaudación, única y exclusivamente. La sí, pero la expectativa de, de, de la expectativa de recaudación también tiene que estar en la ley, no es la que se le pegue la gana al funcionario que le, que le toque decir eso, sino es la que está prevista en la ley. No hay facultades discrecionales de que hoy amanecí de malas y hoy voy a aplicar lo más alto de la tabla porque yo soy el que tengo las atribuciones. No señor, ¿dónde dice que usted puede hacer lo que va a hacer? Y además, cuando lo hace, tiene que decir en qué artículo está basado lo que está proponiendo. Y entonces, sí. Claro, claro. Yo quería llegar un poco como oncólogo, y que el cáncer está en el aspecto eh, discrecional. Lo único que yo manifesté fue el análisis del enfermo, conociendo y siendo experto en el tema, porque no estoy improvisado. O sea, en manejo... Claro de tesorería, pues llevo 20 años, ¿no? Eh, no es un proceso egocéntrico, ni mucho menos, sino simplemente aplicar la experiencia, ¿no? Y probablemente en el manejo del lenguaje de la de, de la... de la administración, pero no de los ciudadanos. ahí no, bueno. se es que falta experiencia con los ciudadanos. Hablarles en términos sencillos para los ciudadanos es muy distinto que hablarle a los expertos de la administración pública estatal, municipal o federal. Es Oiga, otro rollo. Sí, claro, es como el teatro, ¿no? Es como el teatro que el espectador eh, como tal de alguna manera busca eh, eh, lo ágil, lo entendible, pero también lo fundamentado. Es decir, a ver, eh, si un cirujano va a hacer alguna intervención, a un enfermo y no está preparado para definir, hacer el análisis y generar en dónde está la operación, pues el paciente se muere, ¿no? Sí, pero en tu ejemplo no necesita hacerlo por escrito. En la Constitución Mexicana, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que cualquier acto de autoridad tiene que estar Fundado y motivado por escrito. O sea, no es que el señor sepa o no sepa, sino que tiene que decir por qué está haciendo lo que dice que va a hacer. Oigan, bueno, estamos oigan, estábamos hablando de la ley, ver, pero bueno, está interesante. Es muy amigable claro, esto, de... pero el Piri creo que tiene la solución, ¿eh? A ver. A ver, Carlos. A ver, miren, a ver, lo que estábamos viendo, este yo creo que ya este, quedó claro con, con Javier, este, ya la parte, la parte eh, operativa del impuesto predial, cómo se lleva a cabo desde la tesorería, cómo hay un instrumento que se llama Catastro, que es muy importante. Una cosa fundamental, todo esto es gobernar, porque la gente cree que gobernar es andar subido en una patrulla o persiguiendo delincuentes junto con la policía, este, o bien inaugurando puentes o un camino, en fin, no. La parte seria del gobierno es todo esto, es primero la seguridad y luego todo este asunto relativo a la recaudación. El impuesto predial es un impuesto complejo, es, es difícil de, de, de gestionar el impuesto predial se requieren especialistas en catastro que es el registro como ya lo explicó muy bien javier sobre el cual se establece la base gravable a esa base gravable se le pone una tasa que también cambia dependiendo de qué tipo de construcción sea si nada más un terreno tiene construcción cuántos metros construidos etcétera y hay de esa operación de la tasa, o sea, del porcentaje 2.25, 4.20, este, se saca, se liquida el impuesto, o sea, se saca cuánto tienes que pagar de impuesto. Lo importante para los ciudadanos es que sepan, como tú dices, Memo, también tienes la razón, por supuesto, que hay una serie de requisitos para ello. El principal requisito es la evaluación, que vayan a tu casa a evaluarte y luego te digan cuánto fue la evaluación y que vayan a tu casa con una orden en donde tiene que estar, por ejemplo, bien establecida cuál es tu dirección. No es cualquier dirección, tiene que ser la dirección del predio. Y ahí vamos, nada más señalo algunos puntos complejos del catastro. El, el catastro. Vamos a ver qué también está, porque debería estar de acuerdo con la Dirección de Desarrollo Urbano en relación al alineamiento y número oficial de los predios. Y ahí es un desastre el que traen. Pues es que están dedicados a hacer negocios en lugar de gobernar. bueno Y también, eh, perdón que te interrumpa, ver, Carlos, en relación al sí. INEGI. En relación al INEGI. No, pues mira, es en relación, en relación a desarrollo urbano. En relación al INEGI, en relación a la CFE, en relación al CIMAPAG, porque muchas veces tienes un domicilio en CIMAPAG y otro domicilio en la CFE. Al SAT, al INE, vamos a ver la credencial, qué, qué, qué, qué dirección tiene tu credencial. este Registro Público de la Propiedad, cosa que nunca han podido armonizar. Registro Público de la Propiedad con Catastro y luego pues los códigos postales. Bueno, todo eso tiene que estar puesto ahí. Si van a una dirección que no es tu dirección real, pues ya está mal el asunto. Entonces, si hay que decirles a los ciudadanos, pongan mucha atención en esto, porque, a ver, si quieren gobernar, fueron elegidos para gobernar este ayuntamiento y hay órdenes para gobernar bien y para cobrarles a los ciudadanos tienen que cobrar bien. Y lo primero que no se vale es hacer eh, avalúos de gabinete y si van a, hacer, van a hacer, van a tener que hacer avalúos reales, tienen que hacerlos bien, entonces ya estamos viendo el problema que tiene el catastro, pues tienen que meterse al asunto del catastro, pero ya pasando a lo que le interesa a la gente, eh, ¿qué sucede? y aquí está Roberto Saucedo que lo invitamos y que es un abogado postulante y que ve todos estos casos este, de defensa de los particulares, ¿qué sucede? Ahora sí voy a poner un ejemplo. Cuando llega una persona a pagar el, este, en enero su impuesto predial, que pagaba normalmente, Roberto, dos mil pesos, llega, o sea, persona, presenta sus recibos, consultan y le dice, fíjense que ya no va a pagar dos mil pesos, va a pagar siete mil pesos. Oiga, pero ¿por qué? Ah, porque subieron los valores. La tasa no, ¿eh? aquí no, nosotros no, no aumentamos los impuestos porque no, no aumentaron la tasa, pero aumentaron los, la, los, la base gravable, aumentaron los valores, que tú siempre lo estuviste diciendo, Javier, desde hace tiempo traes ese asunto. Este, entonces, pues ahora tiene que pagar más, ah, ahora tengo que pagar más, sí, ¿y de cuándo acá? ¿O por qué? ¿Cómo le hicieron? Pues aquí está, aquí lo tenemos, y hágale como quiera o vaya a catastro a quejarse. Bueno, eso se repite por N veces, con los ciudadanos. Eso está mal, pues que nos explique Roberto Saucedo qué sucede en estos casos, porque ese es el caso típico. Ya tiene que pagar más porque ya subieron sus valores. Pues adelante, Roberto. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Sí, gracias, Carlos. Bueno, aquí ahí vienen las recomendaciones que, que humildemente puedo externar. ¿no? Cuando pase ese escenario, Carlos, el ciudadano puede optar por pagar o no pagar. Si en ese momento todavía no tenemos una coacción de, de, de pagar. La recomendación sería pedir el avalúo nuevo, es decir, el avalúo que sirvió de base para establecer el, el nuevo monto. Pues para conocer quién lo hizo y con base en qué lo hizo. Y es un derecho que, que te lo tengan que entregar. Entonces, bueno, aquí a partir de que el ciudadano oficialmente está notificado de ese nuevo valor, o que materialmente se da por enterado de ese nuevo valor, le van a empezar a correr plazos. Es bien importante esto. Si hay plazos para poder impugnar, eh, y se cuentan, les reitero, a partir de que la autoridad pueda demostrar que el ciudadano ya está enterado o está notificado. Si estos plazos no se aprovechan para impugnar, entonces esto se va a volver algo que se conoce como acto consentido, y entonces ya no se puede impugnar. Entonces, entonces, hay que tener mucho cuidado en que no se nos vayan los plazos. Bueno, ya tenemos la información. Hay dos mecanismos para impugnar en diferentes supuestos. Si tenemos una violación directa a la Constitución, en el artículo 31 que ya mencionaste, Carlos, a los principios de proporcionalidad y equidad en, en, la, en el establecimiento de cargas impositivas, se puede optar por el amparo. Yo lo recomendaría únicamente cuando en el caso específico, caso concreto, tenemos esa violación. Eh, les pongo un ejemplo. El año pasado en León se impugnó por algunos dueños de Lotes baldíos. esto es importante, Lotes Valdíos, la ley de ingresos para el municipio, porque aquella ley establecía, al igual que lo estoy viendo en esta de Guanajuato, establecía una tasa diferente o tasa diferenciada si se trataba de inmuebles con edificaciones e inmuebles sin edificaciones. Se les impuso en León una carga impositiva mayor a los dueños de baldíos y se argumentó lo siguiente, les vamos a cobrar más a los dueños de baldíos porque los baldíos son generadores de espacios para que se reúna gente a delinquir o se convierten en, en tiraderos clandestinos. Ese fue el argumento que utilizó León para justificar, dice, entonces yo como municipio necesito cobrarles más para poder tener dinero para servicios de vigilancia y de recolección de basura. Entonces, se impugnó esa ley de amparo, es decir, no, no hubo necesidad de agotar un juicio anterior y se logró, hay una tesis que le acabo de compartir a Carlos, emitida por un tribunal colegiado en donde se declaró inconstitucional esa tasa diferenciada. Los, lo, ahí el efecto fue que los dueños de terrenos baldíos al ganar el amparo entonces su tasa impositiva se igualó a las de los dueños de terrenos con construcciones entonces eso fue lo que se obtuvo entonces en esos casos donde tengamos ese tipo de diferencias el amparo es una es una opción aquí ahora sí que me voy a atrever a, a dar una opinión eh, somera yo estoy viendo que el artículo cuarto, cuarto de la ley de ingresos del municipio de Guanajuato pudiera tener el mismo vicio ¿eh? porque si ustedes observan trae una tasa diferenciada de inmuebles con construcciones e inmuebles sin construcciones. Los dueños de terrenos baldíos pagan más que los dueños que, que tienen construcciones. Entonces, ahí hay una tasa diferenciada y bueno, aquí es probable que el amparo les proceda a quienes son dueños de terrenos baldíos cuando les apliquen esta norma. Ahora, si estamos hablando ya de violaciones al procedimiento, concretamente al procedimiento de evaluación, creo que la opción más eh, recomendable sería el proceso administrativo. El proceso administrativo se puede plantear en el juzgado municipal, Guanajuato tiene un juzgado municipal, o bien directamente en el Tribunal de Justicia Administrativa. Si me dan a mí elegir cuál de las dos escojo, yo me iría al Tribunal de Justicia Administrativa. No se duda de la capacidad del juez municipal, ¿eh? es bien importante, no. Pero los jueces municipales, pues, están subordinados a los municipios, es decir, tienen todavía cierta cierta dependencia de, de los alcaldes, entonces a veces les resulta difícil poderse eh, cortar esos lazos. Esa es la razón, ¿eh? no no es otra. Entonces, por una razón de independencia, pues yo sugeriría, vámonos al Tribunal de Justicia Administrativa, aquí a, al Parque Bicentenario. Los ciudadanos no tienen por qué pagar abogado, es decir, el tribunal tiene la obligación de proporcionarles defensores de oficio, que son gratuitos, Sí, aquí en Guanajuato, si mal no recuerdo, están las oficinas en el centro, creo que es Casa de la Moneda, por ahí. Es cuestión de checar en la página de internet. Pero ellos están obligados a prestar el servicio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? Bueno, pues ya tengo mi recibo anterior y mi recibo actual, y aquí hay una discrepancia enorme, porque me actualizaron los valores. Si pueden sacar el avalúo, eso sería muy bueno para que el abogado tenga más elementos para trabajarlo, pero si no, no hay problema. Pueden, pueden utilizar estos dos. ¿Y qué es lo que se, se argumentaría? Bueno, la ley de Hacienda sí establece como un método de, de evaluación el que se utilicen técnicas grafométricas, así lo te, técnicas este, de medición en gabinete. Eh, entonces, estas técnicas, lo que, lo que provocan precisamente es que no se haya dado oportunidad al contribuyente de defenderse, no se haya dado oportunidad de lo que se llama garantía de audiencia. Entonces, eh, eso, aunado también a lo que acaba de decir el alcalde hace unos días, se van a andar unos drones volando en la ciudad tomando fotografías. Bueno, ese, ese método sería legal si se diera la oportunidad de defensa al contribuyente, es decir, yo creo que sí es válido que llegue la autoridad y diga, mira, en fotografía, ya encontré que tú tienes, tenías un piso, ahora tienes tres, te voy a actualizar valores. Te voy a dar la oportunidad de que tú también designes a tu propio evaluador y lleguemos a un valor pero un valor derivado de un, un, un litigio es decir, un, una confrontación de, de, de, de expertos para llegar a un valor adecuado pero no se puede decir de manera totalmente este, autoritaria el dron te detectó que tienes tres pisos y ahora me vas a pagar tanto, no, eso se puede impugnar definitivamente, entonces eh, si, si observamos que el, el método de evaluación que nos aplicó fue precisamente ese, un método de gabinete, pues tenemos todas las herramientas para impugnarlo eh, vía, vía tribunales administrativos. Entonces, en ese caso, nada más les reitero, eh, tengan cuidado con los plazos, no dejen pasar más de 30 días a partir de que fueron legalmente notificados o a partir de que la autoridad tiene forma de demostrar que ustedes se hicieron conocedores, de ese nuevo valor. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Y les digo, afortunadamente hay abogados gratuitos que tendrán que prestarles el servicio para, para poder tramitar sus procesos. Cierro Oye, mi comentario. Sí. Oye, Roberto, ¿y qué sucede si simplemente no te dan el avalúo? Si te dicen, no, pues ahí está y punto. Porque, porque yo creo que no te van a querer dar los avalúos, sobre todo porque pues sabemos que los, los están haciendo en, en, en gabinetes. Lo que se sabe aquí en el submundo este, del gobierno del desgobierno guanajuatense es que se han generado miles de avalúos así. En total, los tontos caen y los, los listos se defienden, pero pues hay un montón de, de, de gente que no, le da miedo enfrentar a la autoridad y ahí anda viendo cómo paga. Así se explica esta cantidad de, de decenas de millones de pesos que se le deben a la, al, al, al municipio, este con una cartera br vencida brutal, pues la gente no, no tiene para pagar eso y ahí está. no Pero, pero si no te, si no te enseña nada, si te dicen, pues mira, hágale como quiera, aquí me debe en lugar de tres mil pesos, seis mil pesos. Punto. No hay este, ningún problema, eh no hay ningún problema, Carlos el procedimiento ¿Lo está poniendo para, para que, sí. para que... Después, bueno la idea es que tuviéramos todo pues para que en un solo acto se impugnara todo ¿no? pero si no se, si la autoridad nos niega el avalúo no hay problema al plantearse la demanda se le pide al, al magistrado de sala o al juez administrativo que nos vamos a reservar el derecho de ampliar la demanda una vez que la autoridad rinda un informe respecto de la demanda inicial es decir le vamos a decir a ver, lo único que conozco es que ya me aumentaron los valores y aquí traigo el nuevo valor. Desconozco cómo llegaron a ese nuevo valor. Entonces, hay una prueba en el proceso administrativo que se llama la prueba de informes. El abogado que se encargue del caso, pues tendrá que pedirle al juez. Juez, quiero que le pidas envía de, envía de informe al, a la autoridad municipal que mande todo el expediente. Ahí vendrá ese nuevo avalúo. Y entonces, ahí como es un acto que no conocía el, el ciudadano, entonces se cuenta con un derecho que se llama ampliación de demanda. Se puede ampliar la demanda y impugnar ahora sí, ya dentro de esta segunda etapa, el método que se utilizó para la nueva evaluación. Es decir, si hay salidas y, y eh, salidas procesales para, para este tipo de, de eventos, le digo, si no quiere la autoridad, pues no hay problema, nos iríamos a dos momentos. Pero si nos entregan el avalo desde el inicio, pues entonces en un solo momento podemos agotar todos los agravios. Bueno, y este, esto, a ver, este planteamiento es muy importante. Este, esta es la parte del ciudadano que empieza a defenderse. Pero si vemos que se multiplican estos asuntos y que queda, se puede inferir con mucha claridad que se está realizando y se está basando en un método que no es legal para este tratar de aumentar la recaudación eh, hay otras cuestiones también importantes, Roberto yo creo que lo primero que se podría hacer es denunciar ante la Contraloría del propio municipio lo que está sucedi sucediendo en Catastro porque la gente de Catastro está haciendo algo mal ahí, o sea ellos saben que tienen que hacer un, eh, un avalúo y que no lo están haciendo, un avalúo real. A ver, lo de los drones tiene muchos problemas y, y, y los expertos lo saben. El vuelo de un dron o el vuelo desde arriba puede ver, por ejemplo, este, un, eh, un tejabán que lo toma y lo toma ya como si fuera toda una construcción. Este, esto sucede comúnmente en, en, en todo esto, digo, con los vuelos aéreos, pues hay, hay, hay esos problemas. Sirven mucho, sí, pero sirven para detectar los predios y luego para dar la orden de av avalúo de esos, de esos predios, pero no para cristalizar con ello el avalúo que luego se quiere cobrar al, al, al, al particular, ¿no? Hay no. que tener muy clara esta situación. Aquí nada más para cerrar, cerrar el, el, el comentario, y mm. la pregunta de Carlos. Sí se puede plantear una queja en la Contraloría, pero algo importante, la queja tiene un objetivo, determinar si hay o no una responsabilidad administrativa, claro. pero, pero no nos va a solucionar el problema de fondo, de Carlos. Entonces, por claro. eso, sí, se pueden optar, la, o sea, se pueden hacer las dos vías simultáneas sin problema. Pero sí, no, no, no perdamos de vista ¿eh? pero fíjate, fíjate bien Roberto porque aquí está cerrando ya la pinza porque normalmente la autoridad este bueno el, el, el ciudadano el particular le tiene miedo a la autoridad porque piensa que luego le va a cargar la mano y cosas de estas el asunto hay que decirles este hay métodos de defensa el ciudadano está protegido y se puede proteger bien de, de una autoridad este de una, autor, una autoridad arbitraria como puede ser la, la, la guanajuatense de este, de este gobierno. Pero aquí ya viene el asunto de responsabilidades. Es un asunto importante. Y si, hay, si se da esto también, yo creo que ahora que traen, en, y, y tú, tú estás metido en ese asunto, este, que traen de bajada a, a, al sistema estatal anticorrupción, otro camino, otro camino es ir con el sistema anticorrupción y decirles, oigan, esto es corrupción, o sea, los ciudadanos no les pueden andar cobrando así, les están cobrando mal. Hay dolo en la forma en como se les está cobrando y que empiecen ahí a tomar medidas también. Esto se va a repetir por muchos municipios en los que está sucediendo esto. Pero es entonces eh, los ciudadanos no están, no están amarrados de manos tienen defensas, se pueden hacer cosas muy, muy importantes para evitar los abusos. Creo que este es el principal mensaje. Y la, la autoridad, pues por un lado, tiene que ser enfrentada en la relación entre particular y el acto donde se le quiere cobrar, pero por el otro lado están vías políticas para incidir y para establecer este, incluso este, responsabilidades a los funcionarios que están realizando estos estos actos que son ilegales, ¿no? Eh, esto sería muy importante. Bueno, que, este... Pues, Memo. Piri, por Adelante. favor. A Adelante, ver. Piri. Yo creo que la de, lo que ha explicado el abogado Saucedo es fundamental. Lo demás es política, es grilla. Lo que ha dicho Saucedo es fundamental. Pueden asistir con abogados en el Tribunal Administrativo. Me encantó lo que dijo. Los jueces municipales no sean incorrectos, pero tienen una codependencia con el presidente municipal. Los tienen que ir automáticamente y rápidamente, antes de 30 días, con los abogados que el tribunal de lo administrativo tiene para darles un servicio gratuito. Eso Depensado a la de Dos. Hablar de Contraloría Carlos con todo respeto, no quiero hoy ser contraproducente. pero no hay contralor. Por principio. Segundo. Estamos hablando de un ayuntamiento que el joven presidente el nuevo reelecto lo hizo a su modo. Entonces, perder el tiempo ahí. Ahí es perder el tiempo. El ciudadano lo que tiene que decir con sus abogados, pelear el impuesto. Y tercero, lo que están haciendo es el simplismo saucedo en, en los impuestos. Tienen por cobrar, fíjate nomás, de las cabreras, 200 millones. De me vencidas en el 2019, 119 llevamos en 319, y en asentamientos irregulares, a ojo de buen cubero con sus drones, andan arriba de 120 millones. Traen 420 millones más o menos por cobrar, Roberto Saucedo, ¿eh? qué traen una flojera terrible de hacer un trabajo de campo. El ayuntamiento se acostó, se le hizo lo más sencillo y dijo, vamos a aumentar, en vez de irse a, a trabajar calle por calle, callejón por callejón, asentamientos irregulares, porque no regularizados, etcétera, etcétera. Yo creo que el tema fundamental hoy lo dividiría en dos partes. Uno es lo legal, que me encantó lo que dijo Saucedo lo técnico que dijo el joven Esparza, y lo real es que el municipio, el ayuntamiento, el ayuntamiento está acostado. A ellos van les interesa cobrar su, su quincena, hacer grille y a ver qué cae, y no les preocupa en nada ir a cobrar ni a cableras, no les preocupa reactivar la cartera vencida ni poner a orden a los sentamientos irregulares. Hasta ahí mi comentario, ¿qué es lo que estoy viendo en Guanajuato? Una total ineficiencia, Carlos. Es lo que veo. Eh, Javier Esparza ¿Sí? eh, levantaba la mano. Eh, pues de alguna ¿Para? manera, pues es un planteamiento operativo de parte del abogado, lo que se debe de hacer en términos de justicia administrativa. Eh, otra cosa que es importante cuando se presenten, eh, pues va a haber, hay descuentos en base al predial, eh, ese descuento la gente que, que va directamente a patio o directamente a la caja, pues de alguna manera este, valora si el incremento que se le están dando en términos del descuento es una trampa, yo pienso, no sé, está muy extraño que eh, de ese 20% que te descuentan, cualquier contribuyente racional va a evaluar ese incremento de 20 y luego, como hay un precio o un costo del metro cuadrado máximo y mínimo, va a entrar en, una, en un trato con la autoridad para reducir del máximo al intermedio y en la práctica minimiza el propio incremento, ¿no? Ok que eso se da en términos operativos reales. Ahora, en cuanto a la parte de terrenos baldíos, pues efectivamente es un eh, concepto que lleva mucho tiempo de discusión. A, aquí el terreno baldío, cuando la autoridad justifica que efectivamente, el, porque paga el triple, obviamente, del impuesto normal, es cuando hay un motivo especulativo, un inmobiliario. También, obviamente, las albercas, pagan eh, una cantidad eh, sustantiva. Pero, eh, ¿a qué me refería con las albercas y todos estos terrenos baldíos? Yo planteé, que no me hicieron caso, el límite entre la parte urbana, que es el concepto como están los predios, la parte suburbana y la parte rústica. En, la, en, ese, en esa fase, la mayoría de los ricos del municipio tienen sus casas. Es obvio, las nuevas generaciones, ¿no? Entonces ahí el cobro del costo, pues se va rústico, se va suburbano, y un poco lo que decía que el, el, el amparo lo que gana es que te iguales con el precio del urbano, ¿no? Pero, pero básicamente el, el, el, el, el motivo, digamos, fundamental del terreno baldío esto es pues básicamente especulación inmobiliaria. Por eso la autoridad eh, busca de alguna manera, no estimular la, la especulación inmobiliaria. Ese es el concepto básico que el, que el constituyente en su momento efectuó, ¿no? No sé si se está llevando a cabo correcta o incorrectamente. Ok. Entonces, bueno, y la única manera... O sea, hay un mecanismo de censo de cédula específica de tu casa, con el nombre, el número de niveles, los metros de construcción... Eso va ligado a un esquema de visita, como decía efectivamente este, el abogado Santibáñez, que en el sentido se llama empadronamiento. Si el crecimiento urbano va hacia una zona que hay nuevas construcciones y efectúas un vuelo eh, con dron, generas imágenes eh, de dron y lo metes al sistema, estás haciendo un robocop del propio sistema de, de recaudación y de las propias bases de datos. Tampoco me escucharon que la última actualización que se dio del catastro fue igual que el instrumento de planeación del Centro Urbano de Población de 2012. No sé quién estaba en esa época como presidente municipal, creo Dicéforo. que era... Nicéforo Guerrero. Se incorporó también en esa fase la parte de los sistemas de información geográfica. Probablemente a los abogados se les haga estéril o, o difícil de entender lo que es un sistema de información geográfica, pero ahí hacen los montajes correspondientes. Es la base precisamente para que la autoridad tenga la información técnica para demostrarte. Si no hay actualización, pues bueno, este, sí se presta mucho y no es una interpretación subjetiva, Guillermo. El máximo y el mínimo en la práctica provoca un esquema de negociación entre dos partes. Una parte que, es, que, que busca disminuir su base gravamen, y la otra la autoridad. Y condonar impuestos, o condonar, eh, en este caso impuestos, el único facultado, no sé si tengo razón o no, es el presidente municipal. Y quien condona son las áreas operativas. ¿Sí me explicó? Pero no, no es, perdón, Javier, no es condonar impuestos, más bien es condonar lo, lo, lo que es este, los recargos, recargos, el impuesto no lo pueden condonar, ya es un claro. impuesto que te, todos los ciudadanos es nuestra obligación pagar, pero, pero sí con, se pueden condonar los recargos, los recargos sí, y el único facultado para condonarlos es el presidente municipal, cosa que él no hace, o a lo mejor sí, este, lo hace, pero... Casi por lo general con quien recurren es con las personas que están enfrente de la dirección. Sí, sí, muy bien. Mira, hay un rango mínimo, ponle, tú vamos a dar un ejemplo muy claro: tres mil pesos y un rango máximo de siete mil pesos. El cobro va a ser por siete mil, ¿sí? Entonces, en la práctica, si tú tienes el 20% de descuento, hay que calcular cuánto es menos, ¿no? y te vas a sentar con la autoridad a demostrarle que efectivamente tu valor es el intermedio. Y es muy importante porque eso lo multiplicas por el número de metros, de ahí se incrementa o se decrementa, ¿no? ¿Sí me explicó? Y efectivamente tenía razón este, eh, eh, Carlos, se fueron niveles más allá del 400%, ni siquiera la actualización conforme al Índice Nacional de Precios y consumidor del Banco de México, ¿no? Es decir, ahí hay, este, eh, bueno, el asesoramiento en términos eh, legales del contencioso administrativo significa que el ciudadano de alguna manera tiene los derechos y también las obligaciones. No, de alguna manera no. Claro. Los tiene. Claro. Sí, este... Exacto, realmente voy a empezar a leer el, el lenguaje de, este, de la Real Academia. Pero no era interpretativo y puntual, sino simplemente era que en el primer momento hay una discrecionalidad entre tres mil y siete mil pesos. ¿Sí me explicó? Y obviamente, para la petición del avalúo, inclusive si lo haces por transparencia, pues te tiran todo el, el como dicen los franceses, todo el rollo, ¿no? Pero no te van a dar el avalúo. Y obviamente el procedimiento administrativo de que te lleve dos años en que se decide la autoridad, que entregue el avalúo, etcétera, pues es costo-beneficio, ¿no? Ahí es una toma de decisión individual y, pero, tiene los derechos. En resumidas cuentas, este, no hice ninguna pregunta, eh, porque no se trata de hacer preguntas, sino simplemente dar información de orientación. Ese sí, sería gracias. el objetivo, ¿no? Adelante, Carlos. Sí, bueno, perdón por tomar tantas veces la palabra, pero bueno, es que es, estas cuestiones son muy, muy, muy, muy puntuales y, y, y requieren de mucha técnica. Este, lo bueno es que tanto Guillermo como yo tuvimos un gran maestro de Derecho Fiscal, que fue el doctor Miguel Ángel García Domínguez, y más o menos nos preparó para estas eventualidades. Bueno, el, el, el asunto aquí es que es, son los avalúos, como ya lo habíamos planteado. Bueno, los avalúos son muy técnicos. El avalúo no es, a ver, yo vengo y te digo que más o menos creo que vale tanto. No, hay una técnica y, y el Piri lo debe conocer muy bien. Hay una técnica muy, muy sofisticada para los avalúos. Hay decrementos, este, hay efectos que, que te suben los, los, los, los precios del terreno. La Universidad, de, la Universidad de Guanajuato tiene una especialidad en valuación inmobiliaria. Claro, es, es todo un te, todo, todo un estudio. Es un serio. universo. Así es. Es un universo. O sea, a ver, no pueden llegar a, a decir, pues yo creo que es tanto y le vamos a poner tanto. No. Hay la otra parte, a ver qué dice Roberto, pero es el análisis del propio, del propio avalúo. Ese avalúo tiene que contener una serie de condiciones y puede ser este, evidentemente impugnado el avalúo, porque no tienen estas condiciones. Esto significa que tienen que tener especialistas. Abro la caja de Pandora. ¿Cuántos especialistas realmente hay en estos avalúos? y están trabajando para el municipio. Van a ver que no hay muchos y menos con lo que pagan por eso. Entonces, este, que hagan las cosas bien. se si andan gastando el dinero en pitos y flautas y en, y en centros comerciales con momias, en lugar de meterse a, a todo esto, esto es lo que deberían de estar haciendo bien. Aquí están las distorsiones de alguien que no sabe gobernar, lo estamos poniendo en, sobre la mesa desde el observatorio ciudadano de guanajuato ese es el problema de no hacer buenos gobiernos o distorsionar los gobiernos como lo está haciendo esta este este este ayuntamiento bueno esto es lo que deberían estar haciendo bien y es lo que están haciendo mal el asunto de las momias por ejemplo a ver to, ningún municipio tiene el dinero que tiene guanajuato por las momias y hay muchos municipios que están mejor que guanajuato la pregunta es, ¿qué hacen con el dinero de las momias? Después de no sé cuánto tiempo que al Piri se le, se le ocurrió andar haciendo museos de momias y luego que se les entregó en tiempo de, creo que de Carlos Medina, este todo esto al, a, a Guanajuato, ¿cuál es la diferencia en tener todo ese, ese dinero? Evidentemente fue a parar a los, a los lugares donde no debería haber aparado, a, a, a, este, acabado este dinero. Este dinero fue en la caja chica de muchos gobernantes de Guanajuato y así hay, hay que decirlo con toda la tranquilidad. Y esto, este gobernante quisiera que fuera también lo mismo. Pues no, no vamos a permitir eso. Vamos a evitar todo eso y ahora sí que el dinero se utilice para lo que debe de utilizarse. como Para el cobro de... El impuesto bien hecho, teniendo una corporación fuerte técnicamente para hacer todos estos avalúos, vuelos de drones para identificar, procedimientos claros, transparentes y sobre todo que el ciudadano, que esto es lo bonito de los impuestos, cuando el gobierno empieza a pagar impuestos, a ver a todos aquellos que estaban muy felices con sus calentadores solares y sus estufitas y todo esto que les dieron para que votaran por ellos, ahí está. Ahí está. Ahorita estamos viendo lo que sucede. Ahora vamos a, este, a pergollarlos con, con más impuestos porque pues, hay que pagar campañas y hay que... Este, ahora sí estamos preocupados por los ingresos. Bueno, eh, es cuando el ciudadano se da cuenta que hay que votar por buenos gobernantes porque este es el dinero que va a hacer, a construir... Buenos municipios, buenas ciudades, buenos, buenos sistemas de seguridad. Este, el Estado de Derecho, que se nos cae la boca del Estado de Derecho. Este es el Estado de Derecho, eh? El otro es el Estado de Chueco. El Estado de Chueco es hacer este avalos de gabinete y con eso quererle este, hincar el diente al ciudadano. El Estado de Derecho es hacer buenos, bueno, buen trabajo técnico y esto sí está bien difícil. Esto sí Piri, ya no nos gusta, esto está complicado. Piri. Este, no sé qué piense Roberto, espérame Piri, y ahorita nada más que nos diga Roberto, en la parte, en la parte especial de la, del avalúo. ¿Qué, ¿Qué puede haber ahí, Roberto? Claro. Bueno, mira, aquí, eh, obviamente un abogado no está capacitado para interpretar un avalúo. ¿Sí? Entonces necesitamos Bien. el auxilio de un experto. Eh, el planteamiento jurídico, si es, bueno, si, si, se va, si, si lo que se va a cuestionar ese el avalúo es se puede abordar desde dos, dos aspectos. Atacarlo desde el aspecto jurídico porque no reúna formalidades, por ejemplo, de debido proceso, que no esté fundamentada a las facultades de la tesorería eh, y que no se te permita a ti como, como, como este, contribuyente defenderte, pues eso, eso, eso es el aspecto jurídico. Pero si vamos a cuestionar, por ejemplo, la metodología o, eh, bueno, sí, la metodología para llegar a ciertos valores pues entonces necesitamos ofrecer una pericial. Sí, dentro del proceso tenemos la posibilidad de ofrecer una pericial, tendríamos que llevar a nuestro propio perito para que le demuestre al, a la autoridad ju jurisdiccional, en este caso un magistrado del Tribunal de, lo, de, la, de Justicia Administrativa, primero, que está mala metodología y segundo, que los valores también son erróneos. Sí, porque es eh, lo que tú comentabas muy cierto. Si hacemos una avalúo de gabinete con base en una fotografía de un dron, pues es evidente que no sabemos qué tipo de piso tiene, qué tipo de acabados, eh, cuántos metros son, etcétera. Únicamente tendremos un estimado y la forma de llegar a valores reales es para que vaya un perito y físicamente empiece a revisar, empiece a medir e incluso hasta fotografía ya por dentro y ahora sí nos diga, a ver, ya con base en todo esto aplico una metodología y el valor es este. Entonces, sí, dentro del proceso jurídico, se te, del proceso este, administrativo, eh, eh, pues sí sería sería muy importante ofrecer la, la prueba pericial en evaluación y este, con el fin de, de, de, pues, de echar abajo el avalúo oficial. Cierro mi comentario. Sí, Piri, por favor, Piri, abre tu micrófono y adelante. Mira, yo no sé cuál de ustedes haya ido a... a... Pagar su impuesto previal. A mí me tocó la experiencia de Saucedo hace tres meses de ir. Vi y esperé ahí dos horas a que me recibieran. Cuando alegué todo lo que tú has dicho, me mandaron a volar, me iban a embargar, porque era una herencia de mi padre, un terrenito. No sabes en qué forma me trataron, ¿eh? Nunca pude ver al tesorero. Digo, hay que hablar del PRAC, de lo que realmente sucede ahí, Carlos. Y eso me vi. ¿Cuánta familia pobre va? Y ruega, porque le ayuden a orientar o a pagar el, el, el impuesto. Me doy cuenta en esa manera, de esa manera ese día, la verdadera realidad de impartir justicia con el predial. Carlos es inhumano en ofensivo lo que hacen. Yo lo que llegué al cálculo es, le di un porcentaje, firmé un convenio y me quité de líos. Ya no, lo arreglé. Pero lo que puedo decir es, que debería existir ahí, Saucedo, y te lo digo a ti como abogado postulante, un letrero que diga defensa del contribuyente. Tiene derecho a que le anuncien ahí que tiene derecho a defenderse. No que tú llegas a la torcería municipal donde duré tres horas, nunca pude ver al tesorero vi al subtesorero no sé qué era, y me dijo, no se puede, no se puede y no se puede. Entonces, hay que vivir la realidad que está viviendo el ciudadano guanajuatense. Bueno, Esa es su realidad y lo amenazan, ¿eh? Lo oí. A mí no me plantea. Señores, si una gente humilde, si no paga mañana le voy a embargar el terreno. De esa manera, debemos, con, Debemos poner una defensoría de contribuyentes a la vista del público. Eso es urgente. Esa es mi opinión, por lo que viví, Roberto Saucedo. Pues hay, hay, hay síndicos, ¿no? Hay un síndico que tiene que ver todas estas, toda esta parte, toda la parte relativa a, a, a, la, a la, parte hacendaria, está, está Lolita, perdón. Sí, Lolita. Gracias. Eh, no quiero ser reiterativa porque ya lo que iba yo a comentar antes de que, de que le preguntaras a, a licenciado Roberto Saucedo Pimentel, eh, yo iba a comentar precisamente eso, de los drones, va a mandar drones. ¿De qué le va a servir mandar drones? ¿Sí? Si lo que se tiene que hacer es un buen avalúo presencial. Y, y bueno, eh, ya lo habían comentado, las, las direcciones tienen que estar vinculadas. Porque si yo voy y pido un permiso de construcción, ¿sí? Catastro tiene que saber que yo estoy pidiendo un permiso de construcción porque va a haber un, un, este, un aumento, ¿sí? De, de, de mi casa, la voy a remodelar, etcétera. Bueno, para que, para que haya un, una. Para la tabla de, de valores, ¿sí? Son varios requisitos. Tiene que ver la ubicación, mucho la ubicación, los servicios, la construcción, la calidad de construcción, porque no es lo mismo que tú construyas con mármol a que tú construyas con ladrillo o con adobe o con piedra, ¿sí? La vialidad si es de terracería, si es pavimentada, si tienes los servicios básicos, si es un lote interior, si es un lote exterior. Y para eso tiene que haber peritos, expertos, expertos y que sean también, vamos a decirlo, que sean honorables. Porque, pues yo no sé, aquí para que haya corrupción se, se requiere de dos. Y, y de dos me refiero a que si yo, no quiero pagar más, porque yo sé que mi, si al momento que aumenta mi avalúo por mi construcción, va a aumentar mi impuesto predial, ¿sí? o sea, mi avalúo va a estar más alto, y entonces yo voy a tener que pagar de acuerdo a la tabla que tengan, pero entonces yo le digo al perito, ponmelo más abajito, y ahí es donde se da la corrupción, yo lo estoy solicitando, por eso deben de ser muy profesionales, y sobre todo los peritos que tiene presidencia municipal, y como dice el, el licenciado Roberto Saucedo, pues tiene, tiene que haber un contraste, un perito externo con un perito interno. Y hay que ver que se han calificado los peritos y que realmente un dron no te va a, a, a dar todo esto. ¿Qué tal si tú adentro tienes efectivamente tienes un, una fachada? Porque muchos lo han hecho y se saben. Desgraciadamente aquí en Guanajuato es pueblo chico, infierno grande, nos conocemos muchos y sabemos que a lo mejor la fachada pues está deteriorada, pero adentro, adentro ¿cómo está, y todo eso, todo eso es valor y, y eso es lo que va a ir aumentando lo, tu, tu valor catastral de, de tu predio, ahora otra, otra de las cosas, también hay que decirle a, a la ciudadanía y sobre todo a las personas que son de, más vulnerables, que también hay cuotas mínimas, hay cuotas mínimas dentro del municipio. sí, para, Son para las personas de la tercera edad. Son personas de la tercera edad, son para viudos, viudas, pensionados, jubilados y también para los que tienen crédito, pero no bancario. Crédito hipotecarios del ISEC, del FOBISTE, de Infonavit. Eso sí, si yo soy pensionada y yo tengo una casa, digo, perdón, tengo tres casas, o, o diez o veinte, solamente tengo derecho a una, a una, una, una pensión mínima. Pero también hay que ver si mi casa asciende más de, que creo que tienen también una tabla, no recuerdo, pero tienen una tabla, y si mi casa asciende a más de un millón, yo pagaría nada más cuota mínima, eh, o el porcentaje, y des, del millón para abajo. Y si mi, mi casa a, es más del millón, entonces yo pagaría el resto, ¿sí? O sea, es un ajuste, la cuota mínima, pero si asciende a más del millón el, el, el, el, el valor, entonces yo pagaría lo que me corresponde, no nada más la cuota mínima. No sé si me, si me expliqué. Sí, claro. Mira, aparte, por ejemplo, te faltó la parte de los 60 años o más, es decir, eh, jubilados, pensionados, 60 años o más. Eh, y efectivamente, eh, eh, no es un, no, la asistencia al contribuyente no promueve que estas personas eh, se les auxilie para que de manera automática no tengan que hacer toda la tramitología necesaria para poder acreditar que efectivamente tienen esa cantidad, ¿no? O sea, esa edad, pues vamos a suponer, ¿no? Sí, si nada más era como complementario, ¿no? Ok. Sí, o sea, sí. Que, que, que la gente también, que la gente también sepa este, que también eh, tienen derechos que, que, que el mismo municipio eh, lo ha hecho en su ley y que es estos, ¿sí? Son las cuotas mínimas para las personas, porque muchas veces el municipio no lo va a decir, y casi siempre la gente que viene pagando este, cuotas mínimas son las personas que no lo requieren. Y las personas más vulnerables, las personas que, que, que no tienen eh, esta información, son las que vienen pagando, porque tienen que hacer una solicitud. No es así de llegar, ah, yo, yo soy pensionado. No, tienen que tener ciertos requisitos, hacer una solicitud, pero las personas de, de escasos recursos, las más vulnerables, son las que podrían, y con estas condicionantes que son mayores de edad, o sea, de los 60 y más, este, viudos, viudas, eh, jubilados, pensionados y con créditos hipotecarios de, pero no de bancarios ¿eh? Ahí, sí, adelante Piri por favor A ver, yo me asalto la duda con todo lo que has comentado Lolita Saucedo ya lo puso muy claro jurídicamente yo creo que el municipio el ayuntamiento perdón el ayuntamiento cuidado tiene un gran defecto y hay que señalarlo con el dedo índice Fíjate bien, no hay una orientación al causante, ni jurídica, ni se han apoyado jamás en la universidad que tiene evaluadores profesionales inmobiliarios, no han hecho una apertura de orientación al causante. Yo siento que este tipo de actitudes que ha tomado el ayuntamiento en total, sus síndicos y todos sus gentes, es aberrante, porque es un estado de indefensión saucedo, en el que dejan al causante, deberían tener la autoridad moral para orientarlo. Tenemos la obligación de pagar un impuesto, yo no lo niego, pero también tienen el derecho, muchísima gente, porque bueno, Guanajuato tiene Santa Teresa, tiene la zona sur, tiene muchos colores irregulares, de cómo vamos a pagar el impuesto orientado. Y te aseguro que las cosas cambiarían. Pero lo que ha hecho este ayuntamiento es tirarse a la maca, subir los impuestos y apoyarse en las momias. Eso es mi opinión. Gracias. Sí, gracias, eh, Piri. <coughs> eh, ¿Alguien más quiere...? Ya nada interrisa? más. Perdón, ya <coughs> nada más... Me permite, ya nada más para yo terminar. este Yo creo que sí es bien, bien importante que el municipio se ponga a trabajar en esto. Ya Carlos lo dijo, no necesitamos un tercer museo. ¿Sí? Si realmente no hay el suficiente capital para que se actualice lo que es el catastro, creo que ahí es, es donde le deben de apostar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es para beneficio de la ciudadanía y de los ciudadanos que tu catastro esté actualizado, que sepas qué es lo que estás pagando, cómo lo estás pagando, pero para eso se necesita pues, darle, ponerle dinero para que se actualice, ¿Sí? No con drones, no con drones. Drones no le van a dar la actualización requerida. Se necesita persona especializada, de a pie, presencial, y a eso se le debe de apostar. A eso es en donde deben de estar, porque ahí es de donde pueden sacar los recursos para poder seguir subsistiendo, pa, eh, para hacer las obras para beneficio de la ciudadanía de nuestra ciudad. No estar buscando un tercer museo, que como lo día lo mencionó Carlos y lo hemos mencionado en varios este, programas, no sabemos a dónde va ese recurso. Entonces, si, si, la, si ellos le apuestan a lo que es el impuesto predial, que es una de las recaudaciones mayoritarias en, en nuestro municipio, pero que sea bien y que no, y que no tengan una cartera vencida eh, tremenda y que y realmente cobren lo que se debe de cobrar eh, a las personas, para que puedan este, recaudar lo que se debe de recaudar bien y que las personas estén completamente satisfechas de que están pagando un impuesto que va a ser bien aplicado y que están pagando lo real, lo que es real. Y bueno, les comentaba, Gu Guanajuato somos muy chicos y yo puedo decir, mi casa está construida así, así, así y la de mi vecino, que me llevo muy bien con él, está pagando tres pesos y yo estoy pagando diez. O sea, eso, eso lo podemos hasta constatar nosotros y decimos, bueno, ¿y cómo está eso? O sea, si la construcción es más o menos parecida, no podría yo pagar 10 pesos, a lo mejor pago, él paga 3, yo podría pagar 4 por ciertas situaciones, predio, pero la misma calle, las mismas, las mismas condiciones, es un, un ejemplo ahí es donde le deben de apostar, al Catastro, al Catastro le deben de apoyar, le deben de apostar, porque es donde van a sacar los recursos necesarios para hacer lo, las obras que necesita nuestro municipio. Ese es mi comentario. No, y en general, en general al municipio, a todos los municipios del estado de Guanajuato, les falta, les hace falta un servicio civil de carrera, para que estén ahí, todo el personal técnico de todas las áreas del municipio para que no estemos empezando de cero cada vez que empieza un periodo de trienio. Empezamos de cero la curva de aprendizaje. Gente que, que ganó un puesto por haber andado en la campaña del que ganó. Nos cuesta a los ciudadanos porque porque hay cero experiencia, no es porque sean tontos, es porque hay cero experiencia, urge que se establezca un servicio civil de carrera en el municipio para que lo que cambien sean las jefaturas, las secretarías, pero no los puestos técnicos, que es lo que, es lo que pasa, no es que la gente sea de mala fe, es que no sabe, <ríe> no. y tiene que empezar de cero. Oye, ah, Memo, sí. creo que Roberto ya se necesita retirar. Por favor, Roberto, sí. sí. Eh, ya llevamos un buen rato, yo creo que ya vamos. A yo quisiera hacer un comentario está, está antes de terminar. Sí, Nada más. Sí, claro claro. claro, claro. Dos puntos. Uno, el concepto de orientación de asistencia al contribuyente en cuanto a la autodeterminación del impuesto predial. Es decir, antes de judicializar el asunto el propio contribuyente puede autodeterminarse en el impuesto, ahí mismo. El problema es que falta asistencia al contribuyente y obviamente, segundo punto, ha habido y ha salido en noticias el hecho del embargo, el hecho de que te voy a quitar tu propiedad. Hay un procedimiento de ejecución fiscal, ese procedimiento de ejecución fiscal va ligado a la comprobación de que efectivamente eh, la liquidación de tu adeudo es correcta. ¿Sí me explico? O sea, ¿Eh? antes de llegar a judicializar y dejar lana para los abogados, o que se haga de forma gratuita, este, hay el mecanismo de autodeterminación del impuesto. Y Javier, nada más una pregunta, tú que has sido tesorero y eso. Eh, ¿Podemos calificar esto como terrorismo fiscal, el poner por delante el embargo? Sí, porque es una situación de cobranza extrajudicial, digamos, porque no, hay un, este, no, no es privado, pues obviamente es, es público, ¿no? Entonces, de alguna manera es una inquietud, es una afectación eh, psicológica, la moralidad mercantil, el hecho de decir, bueno, si no cumplo, es, pasa esto, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, vamos a Pero, darle la palabra, la, la palabra a Roberto, ¿no? Porque si ya se va claro, a él, La autodeterminación que que es que fundamental. que se fuera con cosas pendientes. Es fundamental no, pues, la autodeterminación. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que efectivamente en la orientación, creo que el, el observatorio pues, no, no, no cuenta con los recursos para poner ahí quién pudiera estar asesorando, ¿no? Eso tendría que venir de la autoridad. Pero a lo mejor en, la página de, de, en, en las páginas de Facebook o si se cuenta con alguna página de Internet, a lo mejor sí podríamos nada más compartir los teléfonos y la dirección de la Defensoría de Oficio en materia administrativa. Mm. ¿sí? Para que ahí el ciudadano que tenga interés en impugnar, pues tenga esos datos y acuda a la oficina. Les digo, el, la presión del servicio tiene que dársela. Sobre todo si son personas este, de, de escasos recursos, los lineamientos ahí, ahí lo dejan como una obligación directa, y, y bueno, impugnarlo, cuidar los plazos, y eso es bien importante, y, y bueno, algo importante también, si no impugnan, está consentido, y ya no se puede, entonces nada más con esa salvedad, de este, hacer la invitación a, a, a la ciudadanía, y y bueno, les agradezco mucho, este, y estoy a sus órdenes para futuras eh, participaciones. Gracias, Roberto. Luego. Hasta bueno, este, ¿Quién más estaba? Pues creo que hay muchos comentarios, ¿no? Sí. No sé. No sé. Eh, yo nada más quiero hacer una aclaración. Hace rato yo hablaba, cuando dijiste Javier, de la de la condonación del impuesto, yo decía que el presidente municipal, no, el único facultado es el tesorero. Es el tesorero municipal, es el único facultado para hacer la condonación de los recargos. Que quede bien claro, el impuesto predial no es condonable. Sí, depende de En algunos municipios, pues. Un sí es, impuesto es el presidente municipal, ¿no? Bueno. Ok, este, ¿qué, Memo? Nos aventamos los, la lectura de... Sí, si Lolita nos hace favor de leer las, eh, las participaciones de los que nos siguen por eh, Facebook, adelante, Lolita, ¿quién tan amable? Gracias, Memo. Este, Gustavo López Line dice, buenos días, y, y ten... Buenos días. Hoy un tema muy relevante. Saludos y gracias. Armando Morales. Buenos días desde Oregón. Armando Morales nuevamente dice pregunta a Carlos Arce. Carlos, piensas tú que todos los inmuebles del centro de la ciudad tienen el avalúo correcto o se necesita evaluarlos de nuevo para estar vigentes con el municipio? Quieres contestar, Carlos? No, pues realmente, pues no, no, no sé. Digo, es, es un asunto que que habría, que habría que ver cada, cada particular. Yo no veo que tengan muchos problemas o que estén muy enojados los del centro de la ciudad. Yo creo que los problemas más serios están en la expansión de la ciudad, están en la zona sur sobre todo, de cómo los están evaluando ahí y sobre todo que no los estén evaluando conforme a, las, a, a, a, a, a, a los requisitos legales que tienen los avalúos. El, el centro de la ciudad debe estar más que bien valuado, seguramente. A ver, hay, hay una serie de lugares icónicos que un, un catastrero que sepa muy bien de eso, pues tiene que tenerlos bien, bien valuados. Ve a Santa ejemplo. Teresa, Carlos. Ve a Santa ¿Madre? Teresa. Hombre, está lleno de casas nuevas, Santa Teresa. Sí, por eso la expansión de la zona sur evidentemente, pero luego tienes Alaya, tienes este Pozuelos, tienes todos los centros comerciales, a ver cómo está la, la, la, las megas, en fin, pues todos esos lugares tienen que estar siempre con con su su avalúo bien bien bien organizadito, ¿no? Pero yo lo que creo aquí finalmente este y luego lo voy a contestar a, de inmediato le contesto al Piri es eh, el asunto de que todo esto requiere de un gobierno profesional, alguien, un, un ayuntamiento que esté dedicado a gobernar, administrar el municipio, administrar la ciudad, y eso es lo que vemos que no tenemos. Eh, cuando yo dije, por ejemplo, que había que llevar esto a anticorrupción, anticorrupción está buscando zonas de corrupción. ¿Dónde hay zonas de corrupción para evitarlas? Y aconsejar, una serie de medidas para evitar esto. Bueno, pues yo le prendo, me atrevería a prenderle los focos rojos en el caso de los impuestos prediales, no solamente aquí en Guanajuato, sino en todo el estado. El caso de León, bueno, en León ahorita ya es verdaderamente un escándalo lo que está sucediendo en, el, en, la, en la cuestión del del campo de, de golf del campestre, ¿no? que resultó so, ser zona rural y agrícola. Bueno. Este, el montón de terrenos que tiene ahí que que, que no que que, que que que que no se están usando y qué es lo que pasa ahí empieza una ciudad a tener muchos terrenos baldíos que están especulando y entonces como eso se sigue especulando en lugar de tener el dinero en, en el banco o en otras cosas pues los tienes ahí en terrenos eh, obligas a la ciudad a crecer y aumentar tus servicios este, a las afueras de la ciudad esto es, es esto es muy gravoso para la para la ciudad por eso hay una política fiscal para que paguen más los que tienen buenos terrenos sin construir bueno entonces qué debe de hacer el sistema anticorrupción pues prender las alarmas y decirle entre otros al tribunal de justicia administrativa oigan señores abusados por lo pronto en guanajuato sabemos que se están enviando un montón de este de, de nuevos de nuevos avalúos sin que sean legales, pero como es Guanajuato seguramente lo están haciendo en otros en, en otros municipios. Bueno, pues que pongan ahí el, el, el, el tema, porque este es un caso de corrupción. A ver si yo sé que están mal hechos los los uh, avalúos y de todavía lo todavía los mando para ver cuántos ciudadanos caen. Eso es absolutamente una, una cuestión de corrupción, ¿eh? sin lugar a dudas. Bueno, hay que ir con ellos, hay que ponerlo ahí, hay que hablar con la universidad para que los defienda, pues tiene todo un, un, este, un bufete jurídico gratuito también. Memo sabe bien de eso, no sé qué pueda decir. Yo creo que pueden ayudar. La orientación que debe de haber al ciudadano. Que no le tengan miedo al gobierno. Hay un montón de leyes que están hechas para defendernos de los gobiernos. Yo diría que las leyes más bien están estructuradas para defendernos de los gobiernos. Podemos utilizarlas. No le tengamos miedo. Esto es muy importante. Entonces, este, eh, las sindicaturas hay una sindicatura que está dedicada a ver cómo va todo el asunto de recaudación. Por cierto, está sucediendo ahí una cosa terrible al síndico Martínez Nieto. Le quitaron sus funciones y lo mandaron a educación y no le dieron sus funciones como síndico. Esto es distorsionar el asunto. A ver, los ciudadanos votaron por Martínez Nieto como síndico y en el ayuntamiento le están quitando las funciones, le están dando las funciones como si fuera un regidor. Tú te encargas del asunto de educación, porque el asunto de cuenta pública y el asunto de seguimiento de juicios, etcétera, todo se lo damos a la primera síndica que es una incondicional de... de, de, de la suplente, Carlos. Es su secretaria privada, la suplente, porque la otra se puede secretaria del municipio. Ve todas las... No, no, no, no. no. No, no, no, esta nueva es la, es la Ariel, contadora. La que era la secretaria particular. La secretaria particular. ¿Cómo no? La que era la secretaria particular de Navarro es no. la síndica ahora. No, no es síndica. No puede ser síndica si no, votaron por ella. Regidora, no es. Rodrigo es el síndico. Rodrigo es el síndico y es experto en fiscal. Y es y el la primer síndico. tiene licenciatura en mercadotecnia. Sí. Perdón, no, en la administración. El asunto es que quien sustituyó a Marta Delgado es una contadora que me dicen que es muy cercana a la esposa de Navarro. Bueno, esa ya acaparó todo todo el trabajo de la sindicatura y desplazaron a, a Martínez Nieto. Ahí Martínez Nieto tiene que tomar una decisión muy seria, porque para que lo tengan ahí, nada más con, con, para verlo puesto ahora de regidor, ya no nos gustaste de síndico, te ponemos a reg de regidor, si la gente votó por él tiene, tiene votos de la ciudadanía para que él fuera este síndico, y ese es el trabajo que tienen que hacer los síndicos pues ¿Y el rector es rector a la, a la, a la, Carlos es claro, rector de una universidad, pues debe claro. tener dignidad y decir, soy rector soy contador y me deben de dar mi puesto de síndico me, Ay, me bueno, da mucha tristeza el bueno. papel que está desempeñando Rodrigo o como se llame este cuate no, pues, pues no puede no, no puede aceptar eso ¿eh? este, en lo absoluto pero, más vale en todo caso que les que les tire el, el, el, el arpa porque pues es, es, es les es recuerdo una... que Lolita estaba leyendo la participación del público y sí, probablemente con esta discusión ya se van a contestar varias preguntas de las que vienen pero bueno yo entiendo que que Hay siga, que... Lolita, pero, pero sí marcar este, este asunto porque los síndicos podrían estar defendiendo a los ciudadanos de bueno, todas efectivamente, cosas. él sería el ideal para presidir la Comisión de Hacienda. Tiene a... todas las ventajas comparativas. La parte tiene un diplomado en administración municipal. Este, que yo creo que ningún... Ni... Bueno, sí, creo que la que es este, secretaria, un poco ahí los cursos... este políticos para capacitar a los políticos en el IPADE, ¿no? En cuestiones de, de administración en general, ¿no? Que sí. po, obviamente pues, cero, por ser cero Opus day, ¿no? Tiene que ser IPADE, si no, pues no este, no <risa> funciona. Y el más pobrecito, pues se va a la náhuac, ¿no? Ok. Que, que siga Lolita, ¿no? Ya para terminar y no hacerlo más largo esto. Ok. Gelacio Gel dice la tabla de valores, ¿dónde se puede consultar y revisar que los cobros sean justos y legales. Ley de ingresos. Así es. Armando Morales, en una ocasión ciertos partidarios de Herodes y discípulos de los feliceos le preguntaron a Jesús, ¿es lícito pagar la captación a César o no? Y dice, Observatorio Ciudadano, entonces, ¿qué hacemos? Eleonora Villegas, dice, hoy no tengo dinero, voy a incrementar el predial. <ríe> Gelacio Gel. La mejor forma de generar una recaudación efectiva es clarificar y transparentar las reglas fundadas en, las, en, las, en la ley. Sin dejar dudas, luego realizar un gasto eficiente y honesto de esa recaudación. Todo se tiene que realizar cumpliendo a cabalidad con el debido proceso. Si se llega a faltar ese debi debido proceso, realizar el avalúo realizando un avalúo físico, no de gabinete, previa notificación y citatorio, si procede que el ciudadano acceda a mecanismos justos y eficientes de inconformidad, etcétera. Gelacio Gel, la acción, las acciones coactivas establecidas en el Código Fiscal de la Federación, perdón, de, de la fiscales de la Federación donde la ignorancia hace presa de la mayoría de los ciudadanos, donde se les van los plazos por ignorar la ley, al final del día el municipio tiene la facultad de reducir o convenir el pago, donde los que siempre ganan son los que mejor la llevan con los gobernantes. Si el asunto es escandaloso, el amparo es una herramienta muy procedente de defensa, además de procesos administrativos donde el 97% de los asuntos son favorables al ciudadano porque no, porque no, se, dec, no se siguió el debido proceso. Gelasio G. Gel. el detalle está en la debida notificación efectiva entregada conforme a la ley, donde no vale entregar por instructivo, donde la ley exige y es clara que se tiene que hacer del conocimiento al responsable um, perdón uh, es que está bien la adelante Lolita. Um, Clara tiene que hacer el conocimiento al responsable del crédito fiscal o a su representante legal, a nadie más. Ya si no se cumple ese tema, todo se, se cae, pero la autoridad abusando de esa ignorancia procede hasta el embargo precautorio o registral y llega a remate de propiedades donde de forma triangulada. Compran los gobernantes o sus compinches a costos de risa despojando en León, muchos de León, Muchos de estos procesos se han caído desde los procesos administrativos municipal, pero nadie de parte de la autoridad termina sancionado y menos se formulan mejores, mejoras regulatorias que ayuden al ciudadano a cumplir con las obligaciones. Todo se hace, todos se hacen los tontos haciendo del dolo moneda corriente en la recaudación. Eh, lo, lo, Leonora Villegas dice, ¿cómo pretende modernizar? Catastro, si no hacen trabajo de campo. Ya lo comentamos. Gelacio G. Gel. recordar que el pago del impuesto predial no es obligatorio pagar por anualidad. Si el ciudadano no cuenta con economía para realizarlo, puede acceder a pagos minestrales donde no se le otorga descuentos por pago. Así se fracciona en seis pagos el total. Armando Morales dice, Observatorio Ciudadano, muy, bien, muy buen programa. Ojalá que el lunes el mero mero chipocludo no les mande a los acólitos del diablo con sus drones. Gilberto Hernández, el único facultado para la condonación de recargos es el tesorero, no el presidente. Efectivamente, así es. Gelacio Gel, la desigualdad en la valuación es escandalosa, donde zonas de gran valor por el cúmulo de accesorios que valoran en contra de las zonas marginales, no se justifica una valuación por otra vía que no sea presencial para evaluar de manera justa. Ya lo comentamos también. Eh, Gelacio Gel dice, en efecto, eh, eh, lo de facultado para la condamación, pero de, recuerden que es nada más de, de, de, no de, no del impuesto, sino de recargos. Eh, es el, eh, pero el alcalde instruye, además del tráfico de, el tráfico de influencias, quien imprime su firma es el tesorero. Eh, gelacio G, lo mejor es impulsar una regulación más simplificada. Existe una sobreregulación para enredar al ciudadano entorpeciendo la buena y efectiva recaudación. Los valores llegan a ser subjetivos cuando existe intereses económicos de por medio. Luis Esteban Garza, jaja, la síndico es la sobrina del alcalde. Ya parece que va a hacer algo por la gente. Ahí está, ya sabemos quién es la síndico. Leonora Villegas, Lolita. Tienes mucha razón, no pueden simplemente aumentar el impuesto por la calle continua, pero la calle continúa siendo la terracería, sin drenaje, sin luz, con un contenedor de basura tiborrado frente a tu casa. Gelacio Gel, la operación de los ayuntamientos en la materia es muy deficiente y está muy corrompida, donde los ayuntamientos subcontratan a peritos donde no, donde no se matan realizando los avalúos de manera profesional. Um, lo justo es pagar su contribución, pero con un valor justo. Nadie o casi nadie es tan honesto para pagar por lo que en realidad se tiene. Todo un tema paralelo a la exigencia de que se realice un buen peritaje. La malicia viene de todos lados, de quienes cobran y de los que pagan. Leonora Villegas, Javier, esas son amenazas, así no se gobierna. Gelacio Gel, ese monto de leyes que se hacen para defender a los ciudadanos son inoperantes si se ignoran. Alejandro G. López, la síndica suplente de Marta Delgado de Mala, de, de Mala no sé qué quiere poner, pero dice que es Estefanía Martínez, y por supuesto que es incondicional del alcalde, ya que fue su prima al haber sido esposa de Tito, el sobrino de Navarro. Familia, pues, familia, pues, investiguen y pongan el dedo en el renglón porque huele a pura corrupción. Ahí está, nos lo están diciendo la Cindy, eh, bla bla dice que la síndica Stephanie Armendaris tiene licenciatura en derecho, no es contadora, pero tiene una especialidad en administración justicia administrativa, era la directora de recursos humanos y fue esposa de un sobrino de Navarro ahí el parentesco, sin embargo no creo que esté capacitada para llevar de buena manera dichas comisiones que le fueron encomendadas, ya lo comentamos y Alejandro G. López dice, la síndica suplente de Marta Delgado se llama Estefanía Martínez y es incondicional del alcalde ya que tiene una hija y tuvo una relación familiar con Tito Navarro, el sobrino de Navarro son familiares una relación familiar con, eh, perdón, son familia y se tiene que investigar y poner mucha atención, pues, movimientos por sus movimientos, porque huele a corrupción e impunidad. Esos son los comentarios. Que aparecen sí, en el este, que aparece. Sí, este, adelante, Carlos, por favor. Abre tu micrófono. Perdón, enviaron también una información muy importante, Piri, este, a ver, la Comisión de Hacienda, que es la principal. Hacienda, patrimonio, cuenta pública y desarrollo institucional, igual que la de seguridad, la presidenta es nada menos que Mariela Alejandra Padilla Rangel, licenciada en administración de la mercadotecnia, quién sabe qué será eso, por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. pues Padrísimo. Eh, mientras que a uh, Rodrigo Enrique Martínez Nieto, Licenciado en Administración Financiera por el TEC de Monterrey, Especialista en Gerencia Financiera Internacional por la Universidad Pontificia Comillas de España, Maestro en Administración por la Universidad de Guanajuato, Especialista en Gestión y Administración de Empresas por, por la Harvard Business School Executive, Executive Education, Doctor en Ciencias del Desarrollo Humano por la Universidad del Valle de Atemajac, y rector de la Universidad Santa Fe, y director educativo del Return on Investment Engine. Este, a él lo mandan a Cultura y Relaciones Internacionales y, a, y Administración Interna. Nada más pues, de este trabajo sí. está... está, está, está este, o sea, le, lo despojaron de sus facultades como, como sí, síndico... O sea, no le, no le reconocieron las facultades que tiene establecida en la Ley Orgánica Municipal el síndico, que uno ve los asuntos jurídicos y otro ve los asuntos, los asuntos este, hacendarios y financieros. ¿Ya habrá abierto alguna carpeta el Contralor? Porque le toca al Contralor eso, ver que pues funciona le toca al le Contralor y nos toca a los ciudadanos por eso digo es de ahorita lo que estamos esto que estamos descubriendo es de escándalo Piri claro yo que él con todo respeto por dignidad a su cargo a sus estudios y rector pediría una licencia porque esa irregularidad es de veras vergonzosa al que al que humillan es a este síndico él debería pedir una licencia por la forma en que Navarro lo ha puesto ante la opinión pública. Esa es la opinión. Sí, es una bueno, Ya Yo llevamos 12 horas. Quisiera Uno. hacer un comentario rápido. Sí. Eh, en cuanto a esta comisión y a todas las comisiones, que sería asunto de otro programa, eh, pues efectivamente todas las relaciones interpersonales y familiares se dan y los presidentes de las comisiones es en donde hay ingresos Justo ahí están colocados. Entonces, es una estrategia, evidentemente, eh, de ubicar a sus gentes en el control presupuestal, ¿no? Claro. Y otra, eh, con menos, con el 20% de lo que se solicita para el Museo de las Momias, tú puedes generar un programa de modernización catastral, ¿sí?, y te va a generar inclusive los mismos ingresos o más si generas un programa de vigilancia de obligaciones y un seguimiento al, a las bóvedas de crédito, mucho más que eso. Si el móvil central capitalista, eh, oligárquico y de acumulación de capital eh, es el objetivo de esta eh, administración, pues evidentemente que hasta para conseguir el dinero... Pues son maletas, ¿no? Porque con ese programa recaudas más, ¿no? Muy buen punto. Buen punto, doctor. Te fuiste hasta la zona. Bueno, buen punto. Oigan, nada más. Artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal de Guanajuato, donde se definen cuáles son las funciones de los síndicos, que son diferentes a las a la de los regidores. Y bueno, ahí está la representación, ahí está presentación de iniciativas. Este está vigilar la cuenta pública municipal que se integre de la forma y términos previstos por las disposiciones aplicables. Eh, este eh, solicitar y obtener del tesorero la información relativa a la hacienda pública, como es el asunto del impuesto predial, por ejemplo. Eh, igual de todos los titulares de las dependencias y entidades, eh, etcétera, etcétera. Pero tienen facultades específicas que tienen que hacer valer y debería de ser adentro precisamente de eh, y conduciendo los asuntos relativos a la hacienda y relativos al gobierno municipal. Bueno, pues Llevamos creo el 30%, que ya nos... el 30 de comentarios, ¿eh? Apenas. ¿Mandé? Llevamos un 30% de comentarios. ¿Esas facultades de los síndicos son optativas? Es decir, ¿podría el, el, el síndico no. decirle al presidente, oye, yo no quiero esto? ¿Se lo puedes dar no. a alguien? ¿No? no, no, no son no. obligatorias. No, porque están, hay votos atrás, tú votaste por ellos para que fueran síndicos, no regidores. Eh, ok, muy bien. Muchas gracias y está, está en la ley está en la ley que, que son las funciones que deben de, de ellos están encomendadas con esas funciones ¿Pues? entonces, de entonces ya tenemos una hora cincuenta minutos y les agradezco a todos ustedes su participación este Memo, Memo, y, y, y, nada y, más y, y, sí Lolita. ¿no? nada más Leonora Villegas dice que Rodrigo ya se pronunció como síndico ciudadano y, y bla, bla, dice que manden la denuncia al contralor municipal respecto a la asignación de las comisiones para ver qué tan comprometido está con la administración pública. Gelacio Gel dice, todo una cosa nuestra, el ayuntamiento de la ciudad capital del estado. Y Alejandro G. López dice, el tema de los síndicos es delicado. Hagamos un llamado para observar de cerca ese cochinero. Son los últimos comentarios. Excelente, excelente. Bueno, hasta la bueno, de hoy. Hasta de Buen días. programa, buen programa. Hasta, hasta dentro de ocho días, a las once de la mañana, procuraremos empezar en punto. Que, quiero felicitar hoy a todos los médicos, porque hoy es Día del Médico en México y a eh, han tenido mucha chamba en los últimos tiempos con esto de la pandemia y han, eh, han sido maltratados también por muchas autoridades. Y yo los felicito desde aquí con mucho cariño. Hasta luego. Gracias.